Tibwis voy a Shin Amitai no Dios nada Quien es roba, de cuesta y agrémen y es por es quien sea. La castellan sin rejuanarás lisa, De chelam senet sasyonsa lo Jehová, dolasa y es De lejanda da tarsis, de esa sáhuébarc tarsis. Te andasrón Senzor en barco sobloñito, soblonito. el timbitos msioblonito, Dengoxial de tos lonit. Si todo lo ni, cable barceta, se que de catípse lo diosa, de embrótesa sol barco, lo y lo ni to, anda de san barco tiangosa de Lesanak suan var guasa ten siat konast ding Kuan Kwan lia valoram kal de brel diosla. Tatlatla lat de Tolashana, sanna. Sia sa le re len var japsha lorittasha. Bik keo gas sali wen ke Losen si sunas te li ding ke Chosin sin de chole yezla, pro naklázla, yo lo vendea, lejo nástn cab. hebreo, ten sebla son jehová, dios tu plope, shahu n'dorshuánito de izio, de le rembi yam den jabsha, Quan naka tania dem neelsha que ho lo jehová, le ho nástn de jalosa, linona lusa coesenito. Malenito Masra do jak de déjo nas Psengona, de blobío nalonito Sakeshenito, taknen Kinan naña y alkie tan derre y al sisco der en viá bark royus beranddez takle nito masra nagui lo jehován den Nayan Nyabna niánalo á jehová quien na luz ta luna pos quien y alquien, yapsa, taklu, yuba, bria, sanjolasla. dem chaconas, blovis, chaconas, lonito, denito, breche, yanagagna y tranito. Si asam septos la so, rembi ya, yuba, dembishama, lo yuba, demdasas, chisa, latimbel Vaina bel tos, demdapmel ya, jonas, tiango, jonas letten son huiz de sonial. Los sentenzo, jonas si a no jonas jehová, dios jonas. jab jonas. Sent nabil tos n sola son, ne lo jehová. De sham kablon. nzon le nyal brez de lumbin schizna. Bloviana, hasta rol nito, to de tia bishn da de schizna. Brevede juan tella britn abashisna Astamblin shgab, hasta la luna, pero naka, nak, na tu na yo un chan nambla hasta gotun, Repsin zo letnit. yekna. jal san rey letnito, de tiptenem to yo inatia, perlu, navan, namlo teana le, va, jehova dios senta na, siaram te las na lo jehova, demsín skis na loa, te ndob yudo na yon remendi la son, juan ta yalwen chan dios, per zola son, kuh na ma, partan diosloa delin juan, que yeck Bentalu Jehová, amen. De Jehová bloned en Beliarro yush. de tia guzma Jonás. Beremni Jehová lo Jonás te di pop Quién Quien gua nínive y es chiesla De Jonás msenet yes y es jab saten jab Jehová lo Jonás. De yes Nakayes, RO, SON WIS TIEMEN SERRIDAN Diblen YES, DENDO PTEJONAS Ketesha DIP TI YES, BRESIASHA LOREMEN JABSHA, nayalen TICHO WIS, DIOS luz, YES NINIBE, SIAS retasha YES NINIBE, BLI sosa DIOS DEMBLISHA YALSE deretasha Ngoklar GOKLAR NAVAD, RO DE leeresa VISH, desde entonces ya lo rey y es nínive. Doli sa ten dobsa, dengoxa la ruen dem lo dilo loqui. Se con lo nínive. Retamen naguat ne juan de tagrema, sonakgon de sonakbaxil, natago juan guama, gencho gua gencho gunit, leon dablo li juan rey Goku larnavad retamen de ma de preso los dios dim solas so blao naco de realguan ligo ta adisa Sesas dios de tlatlas san sana luz hacen buios rejuan blir esa nini ve naksa dem nantel tasha rejuan telsa de si la luz de Siasa honas no brotir talasón, Juaná, de la y todas la lotan la luz de Dios y es ya. Tamo te amo no honas Jehová, ansjab honas. Oíne a Jehová, yo no hona sent lasna. La Juanasam am quien nam dios so y Na estar sis, tak nén que lo nactios nata es so un chile Narotos ya buen chantla, den se nan nanduxta la men. ya, ni abna lo a Jehová, vihna, Takna, mas huinga, na kebanna. Seas a Jehová mkab. Chowen dian diakla, tan egitoz la va. Dembro honas yes ya, da sa jet jetkewiz. Te am dosko a sa dem dobsa. Mkal So, we shall ya, kies ya. Jehová, Dios, blim, shienti, luz, ye, tashkal, yekonas, sayal, la, soja. Si hazan, ale, tos, ngol, por, luz, ya. Per tushni te dibuis Dios, mli, bla, zingan, shant, luz, den, to, ismai. De Dios, mtel, zimbina, so, tos, den, blagal ve, Si kousha, den, yolas la, mas cuín gajna que vanna. Den Dios lo honás. chupuen tan allí abandeakla lo tan bisluz yeja. Jonás mkab. Nen cuan lín allí hasta gajna lo sean. Den Jehová. Lung tos la soa luz ye tan am shentala den am y tal lo a vent yal yal lusa vaina Chana no la y es rojo cuando más trataba milmen ya cuando nieta cuando gal de cuando cuando arash de tenso brotos